En este video vamos a ver cómo se editan las notas MIDI. Para ello yo voy a crear un clip MIDI sobre cualquier casillero. En este caso yo voy a seleccionar la pista de instrumento y voy a seleccionar la vista Edit para ver más espacio de trabajo. Voy a hacer más zoom hacia arriba, arrastrando hacia arriba para poder este ver más grande el espacio de trabajo y aquí voy a hacer zoom hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer más grande o más chico el zoom del piano roll observen cómo se me ponen los nombres de las notas más grandes para dibujar una nota midi simplemente damos doble clic donde queremos que se haga la nota midi o donde se crea la nota midi para seleccionar todas las notas MIDI hay un atajo de teclado, CTRL A, seleccionamos todas y ya podemos eliminarlas. Otra forma de dibujar notas MIDI es mediante la herramienta de pluma. Podemos dibujar donde nosotros queramos nuestras notas MIDI. El ancho de la nota MIDI la tomará dependiendo del tamaño de la rejilla que tengamos seleccionado, en este caso sería de un 16avo pero por ejemplo si cambiara a un octavo voy a seleccionar todas las notas MIDI para eliminarlas ahora sí observen que las notas MIDI tomarán el tamaño de un octavo otra forma de dibujar notas MIDI más rápido es mediante atajos de teclado dibujamos nuestra primera nota MIDI y una vez que ésta esté creada y seleccionada con control D duplicaremos la nota MIDI seleccionada si movemos la nota MIDI hacia arriba subiremos la tonalidad, si la bajamos bajaremos la tonalidad si movemos la nota MIDI hacia la izquierda o hacia la derecha cambiaremos la posición en el tiempo al hacer esto lo harán incrementos o decrementos dependiendo de la rejilla que tengamos seleccionada en este caso sería un 16avo y de esta manera ya puedo crear una melodía muy rápida si quisiéramos seleccionar la nota MIDI anterior es mediante ALT dejamos presionado ALT y con las flechas hacia la izquierda o hacia la derecha seleccionaremos la anterior o la siguiente nota MIDI si quisiéramos cambiar el tamaño de la nota MIDI es mediante Control. mantenemos presionado Control y observen cómo cambia el tamaño Podemos aumentar o disminuirlo en incrementos de 16 avos o del tamaño de la rejilla que esté seleccionado. Por ejemplo voy a cambiarlo a 32 avos. Y observen cómo vamos a cambiar el tamaño de la nota MIDI en incrementos o decrementos de 32 avos. Si quisiera por ejemplo subir toda esta melodía una octava hacia arriba. Selecciona todas. Control más A. Y presionen en Shift y flecha hacia arriba y observen cómo la melodía me la ha subido una octava hacia arriba shift más flecha hacia abajo bajará toda la melodía una octava hacia abajo en el próximo video vamos a ver cómo funcionan las herramientas de edición de notas MIDI con el inspector